Hola amigos de YouTube, yo soy Luca y este es mi primer video. Como ven estamos con Minecraft, sí, Minecraft y vamos a estar con mi primera serie subida. Y este no? Vamos a poner a ver qué ponemos. ¿Cómo será? ¿Cómo? ¿Cómo? 100%. Sí. Entonces empecemos. A, no, a, pues, no a ver. Vamos a ver. Nada está todo bien, todo así. ya no, nada Y empecemos. A ver. De casa, pero más tarde... Aquí las ovejas. Vamos a ver. Sacamos con las ovejas. Un poquito. un poco lagueado porque estoy grabando. Normalmente no mandaría así. Qué raro eso que tengo los gráficos al mismo Las ovejas no sirven. Oveja. Vamos a matar a unas ovejitas. A matar a algunas ovejas. Unas ovejas, ovejas. ¡Mueran ovejas! ¡Mueran! ¡Mueran! Tu lana, y vamos a buscar otra oveja para matarla y todo eso, nosotros una una cama después, es la principal, digo, no, no está muerta, no, no está muerta. Vale, busquemos otra, Vamos a buscar una abeja. Muy bien. Hago su lado y bueno, vamos a recortar un poco de madera como siempre. Y corto, agarro un poco de madera. Voy a cortar, agarro un poco de madera y vuelvo. Bueno, sigo grabando porque ya me haría falta. Igual ya no me hace falta mucha madera porque yo tengo suficiente madera. Eh, solo corté tres árboles, yo tengo madera. Hacer o sea, la mesa de trabajo, lo principal. O sea, un bonito lugar para hacer en mi casa. Pero por ahora va a ser una cueva de mi casa. Después, vamos a, después la vamos a hacer como una mina o algo así. ¿No? Sí. Vamos a hacer una mina o algo así. Y fijamos. O sea, Oh, carbón, que suerte, que suertudo. Vamos a ver, vamos eh, a palitos Y vamos a hacer acá, acá, acá, acá, acá. Vamos a poner un poquitito de piedra. Qué raro, ¿no? Rompiendo una mesa de trabajo con. Una lana Pero arriba, vamos a hacer Acá Vamos a hacer un pico de piedra ahora Listo Todavía no tengo mods porque no quiero, esto va a ser una serie 100% Pero el me puse al 100% Si no, no sería al 100% Parece. Si sí, vamos a dar, vamos a encontrar un poco de carbón. No sabes que lo más fácil de encontrar es el carbón. Si sí, vamos, vamos a poner acá un poco de tierra por la escalera. Y vamos a hacer unos palitos y una antorcha para un poco nuestra casa. Unas cuatro antorchas, me basta. No bastamos ahora. Y vamos a. A ver, a ver, a ver. Un cochito. Bueno, eh, corto un cochito de la perseguida a mi hermana. Pero sigamos. Sí, casi. Chigamos más feliz y contento felices y contentos yo tengo no me gusta mucho, así que vamos a ponerlo más abajo corto y bueno bueno bueno chicos, a, como han visto encontré hierro a mi casa el hierro, así que vamos a quitar el hierro a ver si hay más y te va a haber más seguro bueno, cuánto hierro sé que es fácil de conseguir el hierro pero qué suerte que tengo porque hay veces que no es fácil tengo bastante... Claro, no quiero comer. Tengo bastante adoquín, bastante. Así, acá. Por acá. Porque ya conseguí bastante de tanto que hice en casa. Vamos por acá y por acá y por acá. Muy bien. Ya tenemos nuestra puerta de casa casi terminada. Y vamos a poner una antorcha por acá por acá, tenemos la simetría, pues seguiremos para allá, pero ahora me voy a meter mi mesa de trabajo adentro porque es, se me da que se va a hacer de noche y no todavía, no he hecho en mi casa, a ver si sí, va a salir, a hacer de noche, rompiendo mi mesa de trabajo adentro y ponemos la mesa de trabajo por acá. Como ven se me ha roto el pico de, de, de madera porque es muy blandito. Sí, muy blandito. Puesta que se me un poco porque yo soy muy rápido en esto de construir porque no, no, me gusto. No, no me gusta. No, me gusta, eh, no me gusta mucho tardar tanto. Soy nuevo, así que cualquier cosa, si hay algún error, avísame. tengo hambre tengo hambre así vamos por acá por acá por acá busca por acá bueno, listo a ver, ahora vamos a hacer nuestra camita porque me hace falta una cama para dormir por las noches a ver si sea tal que así y la cama muy bien, vamos a poner acá, de frente a... Ah, a... salir. Uy, se hizo de noche. No voy a entrar y se les puedo pegar acá. A ver, recuerda que no me hice una espada. No, no me hice una espada. Vamos a hacer una espadilla. Una espada. Una espada. Una espadita. Muy bien, ahora sí los puedo matar desde aquí. A ver más me puedo hacer. Mm. Podría hacerme. Ya, vamos a hacer un horno, un horno, un horno, y vamos a ponerlo por aquí. Y me parece que voy a tener que dormir porque tengo mucha hambre. Y si me quedo estar toda la noche, voy a tener más hambre y no tengo la. Ah, sí, vamos a ver sé para qué puso este bloque si, si iba a dormir? Ah, pero igual los monstruos? Sí, mira A matar Está muerto solo ¿Qué es eso? ¿Eh? Vamos a ver si le dejó, si le dejó comida me primero que por vida no, no dejo nada. eres es un zombi tacaño. ¿Por dónde quedó mi casa? Me parece que está más allá ¿no? Sí, más allá la media está allá, pues se yo hice por acá. Que Vamos a dejar el mercado con un poco de piedra. Se a a piedras, una mini columna para marcarme cuando me voy bastante lejos. Sepa sí, que acá está mi casa. Mi casita, mi casita. No sé, acá. no vamos a hacer unas paredes así? Acá viene acá, para acá, para acá. Acá no lo voy a tapar porque más adelante hay unas ventanas que tendrán las vistas por si vienen monstruos. Pero, ¿sí es lo que me iba a poner y puse ah, Tengo la cabeza en cualquier lado y Tengo la cabeza en los pies Si vamos a acá. ver Por acá Y por acá Por acá Por acá Por acá, por acá. Por acá. Muy bien, ya tengo mi casita hecha queda muy lindo esto queda mejor desde acá antes de salir voy para acá para allá para allá y esto pues, Así vamos a ver vamos eh, vamos a hacer acá ahí lo un cofre. Pero bueno, a ver, cosas, tengo ir, el cofre las cosas de la mesita un cofre cosas así y al calor no pero con madera a ver un cofre vamos a hacer dos voy a hacer un cofre grande y me parece que voy a tener que ir a buscar un poco de madera porque me estoy quedando sin madera. Acá, por acá, y por acá. Y por acá. Y si no se dieron cuenta, me gusta que todo esté parejito. Voy a poner otra mesa de trabajo acá, otro cofre allá, y cofres allá para hacer de este azul. No, voy a dejar mi hierro, mi, hierro, mi hierro cocinándose. Así después nos hacemos un casquito y vamos a la cara así. más ovejas. Uh, Yo quiero vacas. ¡Mi casa! ¡Sí, mi casita! Creo que va como un poco feo. Lo ¿no? primero voy a buscar... Voy a irme adentro porque estoy muy bien. Voy a Listo, comía acá. que lindo. dos, tres, cuatro, tengo diez. Bueno, me sobra, ¿eh? tengo demás, más, no importa. Vamos a comer porque ya tengo hambre. Dos pollos, muy bien, dos pollos. pero bastante vida, ¿no? ¿Qué les parece? Tengo, ya tengo la comida casi llena. Voy a guardar las cosas que me sirven. La piedra, la tierra, la madera. Bueno, la madera me la sirvo. Y bueno, arena en la arena de. Voy a poner la cocina de la carbón que está acá. Cortina de la Palitos por las nuevas. Que mate los palitos por las dudas que me cansen yo sé que no duran nada pero uh, está por hacer de noche parece que tengo que hacer monstruos o no caso no es caso esa es la pregunta de hoy ¿Yo cuanto llevo de el vídeo llevo bastante amor. esta es la pregunta de hoy caso monstruos o no los casaré que hago nada, gracias a todos por ver mis vídeos si te, si te gustó, dale like y favoritos. Y, y suscríbanse. Sí, me hacen falta suscriptores.